no tengo que no me amas Y que no eres feliz Porque solo piensas en él, El que te hizo llorar El que te hizo sufrir Te veo siempre callar Y sé que es por mí Que no me quieres lastimar Porque quieres volver al pasado otra vez Eso, Hoy te dejo esa sacar. Ya salí, yo ya no estaré en tu cama, en tu vida ah, Dejo de quererte y ya te estoy perdiendo así lentamente Las cosas han cambiado en nuestro presente Sigo sin creer que hoy voy a perderte La suerte me miente y te deja ir mi presente se siente lejano a ti Y me duele perderte como te perdí Te amo pero hoy me despido Todo estuviera bien Que la vida nos uniera al menos otra vez Pero sé que eso es mucho pedir por mí No quiero seguir así No te puedo detener Y si lo nuestro no mejora Me iré por verte bien con alguien más O estando sola No te veo feliz Y sé muy bien que solas lloras Me duele pero no te quiero ver Sufrir conmigo a todas horas Porque no te siento cerca de mí Me quiero despedir y si me voy es para que entiendas que te amo más de lo que me amo a mí Solo quería que me amaras un día más Lo que tú querías conmigo no se cumplirá No quiero verme Pero si te hago mal A que me quedo es mejor no sufrido De ti ya, Ascender, el que te hizo llorar, el que te hizo sufrir Te doy yo siempre callada Y sé que es por mí Que no me quiere la cima Porque quiere volver al pasado otra vez